La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha inaugurado una nueva exposición sobre los incendios medioambientales. Para ello, la Dehesa de Corduente ha sido el lugar donde se expone por primera vez esta exposición fotográfica y se ha trasladado hasta aquí el Viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán. Estamos aquí en el Centro de Interpretación de la Dehesa de Corduente presentando una exposición muy interesante que conmemora... Los 50 años que hizo en 2018 de la creación de la estadística general de incendios forestales y la creación de los EPRIF, de los Equipos Integrales de Prevención de Incendios Forestales. Eh, esto es un hito muy importante porque esos 50 años de la estadística general de incendios forestales supone que es la base de datos más completa a nivel mundial en incendios forestales, su casuística, su zonificación y todo, eh, hasta 130 tipos de parámetros que se miden en esos incendios. Y los EPRIF eh, eh, hace 20 años se crearon por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente supusieron el inicio de una concepción más global del incendio forestal asociado también a la población y al territorio, teniendo en cuenta la cohesión entre este, estos tres eh, estas tres patas. Quería aprovechar que estamos aquí en este entorno privilegiado, en pleno Parque Natural del Alto Tajo, en el medio natural, Además, al lado del pueblo de Corduente, en unas fechas, ahora en agosto, que sabemos cómo se pone el medio natural y los pueblos, para pedir por favor que se extremen las precauciones. Que aunque la campaña creemos que ha pasado la parte más peligrosa, en cualquier momento, cualquier descuido nos puede eh, ocasionar un grave problema. Hay que tener en cuenta que nueve de cada diez incendios son a causa del ser humano. Y que serían evitables. Por eso hemos lanzado además las campañas este año de sensibilización con el planta cara a los incendios forestales y él eres esencial para poner en valor la importancia de no solo los grandes profesionales del Plan Infocam, que hay que decir que están en primer nivel a, a en comparación de prácticamente toda Europa y el mundo, sino que sin la colaboración del resto de la ciudadanía con su precaución y teniendo mucho cuidado y llamando al uno. En el primer momento que considere que puede haber una emergencia es la única manera de que consigamos minimizar la, los incendios forestales.